Es el día de la Cripta Crew. El chavalino ahí, 20 añitos. Sí, sí, sí. Ah. Ahí vamos. Estoy un poco jodido de la voz, pero bueno. Adelante. Era el momento que quería cambiar la bufa que se la jodía. ¡Ah, mi hijo, hombre! Tranquilo, hermano, de mientras me voy a tirar otra capela, ¿vale? Venga, vamos. Para ahí. A ver. Vamos. Sí, sí, sí. sí. Me la suda lo que pienses, me la suda lo que hables No te vales no me rayes con tu rollo No me embauques, con mi oreja Farsante, eres un fraude Tienes la boca grande, ya es tarde Para cumplir tu sueño de alcanzar la fama Tú ven con ese cuento y Me río en tu cara, tú quédate con tus batallas Mi hip hop son jams y yardas Que hablas, que fardas, ya tardas En respetarla, cultura por la cual Se desvive mi panda, su esencia está pura que nadie puede comprarla Joderla por encima de mi cadáver Venga, que se mueran los mozos que se Incendia fiesta, que se extienda la conciencia, que la cultura crezca, que venga el que lo sienta, que le follen al que se ofenda, siempre pensando en ventas, ganancias. Y el día del videoclip, vete corriendo a las vías, a hacer como que pintas, ya me cansas, anda, venga, chinda, boca chancla, y tu puta madre te aguanta. A quien quieres engañar con ese rollo fantasma, fui tu chulería barata, yo en mi tortilla de papas, mis latas, ratas flacas, SPM en el mapa, con Nicolás Piel Roja desde Colombia a España, está de moda el underground en las letras, estos es y terror con ritmos bestias, el en la mezcla, yo no les quepa a todos, ¿no? Pero tampoco me importa una mierda, lo que vendas, lo que tengas, quien te recomienda, la amistad es un tesoro, haz lo que sea para defenderla. cabrón? Oh, yeah. Oye. Oh, oh, oh, oh. Ah, vale, mm -hmm. pues, ¿Sí? vaya más un ron del vano, ¿ok? lo produce este hijo de puta! no, a lo a ¡Vamos a acabar con Puedo hacer con mis colores lo que la alegría Esos labios se pierdan, romperla, no esquirla del odio No lo consiguió no gusta, ese policía Grimbo no está carena de olivo. mi estilo es oro limpio Cuando el hombre alberga, verdad, cuesta verse el cansancio Yo reducido a un verso, me alucino, aunque no sé si Puede haber algo parecido al discípulo de una noche en solitario Bajo eh. la amplia de despliegue del capo que desea Que vengan ritmos, como herida, cura solo si te lo pido Yo te, te lo pido, parto un como somos no fin al final, al final da igual reality kicks cantir el agua, lágrimas en ascoas cuando carne se hace moda solo masca, si no traga síndrome sin juntivitis between good and evil 50% everybody representing evil, pirómano, tricómano y recumano, como no, pero ahora para penares temprano Mr. Brown, no es simple que ha curado el pacto, me luce el exagre en el oro me con la mochila por jolova la cual el corba y camino por el siglo 21 mis demonios para si no ver ninguno dispara a mi para ver un pitch hombres malos que eran buenos pero tu tuve nitros ni de vida en tu templo de tubes, en tu propia ética, joder, en frío, y rapeo como matar al asesino, prevenido y tengo un tiro con pasión, sin sí, compasión, miro, respiro, clashes, veo, clashes, vuelo en la tierra, vivo en la atmósfera, mirando los recuerdos ordenados por dolor y intensidad, procurando darle forma más tiempo, pero no funciona. tal vez si me escapo de mí mismo, solo tal vez, tal vez me encuentre, pero yo sea. todos quieren ser sin aprender lo que deben, yo ya no quiero ser, yo quiero hacer lo que pueda, yo quiero el concepto y tu discurso se vuelve en tu contra No tienes color, vas con, con el que mejor juega No tengo problemas, tengo gente rodeándome y me estorba Como el pelo sospechoso en tu sopa Como pillar la papa y no acordarte ni de la mitad Como verte en medio del lío sin querer ser el prota No me, no me mire mire gente que... con la que me relaciones Escúchame algún que abierto mientras escribo canciones, no te parece rapero con la primera impresión. Eh? No parece trista nunca y no parece importante. Escribo sensaciones y vivencias en el mundo, en las horas, los retrasos, la impaciencia, el impacto y la violencia. Entre morir o verte cerca. Niño, ya no juegas tuya duda ni esa estrategia. Olvido cada día más cosas de las que aprendo. Sabiendo que no digo mucho, es todo lo que tengo. Es una sensación entre el pecho y la espalda. Caricias que se pierden en el viento, polvo y mal Manchas. El tiempo solo es el todo, yo todo solo. Busco dinero en mis camisas con cuchillos rotos. Como cualquier loco, como cualquier cuerdo tonto, busco el de sangre y al final estoy yo. Splitman y tuve, podemos tu puesta de largo. Es un viaje a Auschwitz sin ventanas en el tren. O podemos tus cadenas feas, a lo y Podemos tus discursos patilones, rollo arden. Yeah. Hoy que era 90, vengo de Pubilla Casa, de aquí dos finales. Y quiero agradecer aquí a La Resistencia, el local que siempre está dispuesto a hacer… El pop underground mi, en la puta casa. Mi historia, con mil poquito tipos de, de rúsicas, ruido mandole. Ya sea rap underground, ya sea riggy, mil historias. Bueno, Esa eh, resistencia. Pues nada, pues… ¡Ruido, cabrones! Agradecer gente como Seor, gente como Mito, Alar… ¡Cabrones! Ánimo, que lo organizado… Muchas personas por ahí haciendo sus cositas… Y nada, para Lerón, para Joel y para el Víctor, que no sé dónde están. Están aquí mis tetes, ¿me entiendes? Pubilla casa. Vale. lo que quieras. La misma, ya va. Esta es mi escuela, ¿me entiendes? Aquí no he dejado de tonterías. Aquí o pintas o representas o solo eres un pintilla que tienes estética. Nada más, ¿me entiendes? Yo vengo con la ruba de hace cinco años o más. Pero rock era... ¡Ese Si piensas que lo que ves es real. Detrás, manipulando, hay un nuevo orden mundial. Manipulando tú en su Manipulando... Tu alimentación, tergiversación de la verdad desviando toda tu atención de la realidad. Información por partes nos dan y lo no que el pueblo pide es libertad. Que nos digan la verdad y que no nos jodan más. Lo único que el pueblo pide es salud, respeto y paz. Una vez más de nuevo me dedico al cuaderno para plasmar rap, para avanzar sin perder el norte y con los pies en el suelo. Me dedico a este arte que para algunos es nuevo, prendo como llama. Quemo como hielo, pero geme en mi por mi dualidad con el universo Mientras escribo este rapeo, sentado en un banco Objesos de y creyendo, tirando petardos Yo con un petardo me hago unas letras y demuestro en práctica Que versos y rimas me llevan en me mesas de ese tipo No me necesitan, no me agradan sus características mi apoyo para las masas, masas que son minorías que más ayuda necesitan que poca ayuda existe, el pueblo real se comunica y resiste, cobijo comida para los que el techo no tienen, me quito un plato de comida para dárselo al vecino y progresivamente sé, lograría un buen destino el día que abrí los ojos y me desperté, comprendía a Bahadma Gandhi, Bob Marley y el Che, pocos son los que cogen, que nada es casualidad, pocos son los que cogen el mensaje, en la coincidencia. La casa es... ¿eh? afuera. Cuando tomas años y no tenga dientes, entonces se le afuera. ¡Dile! Ole school, ole Disco de que son l'origen no de fracassos con los meos cascos. Soy en la pobreza, ponejo las paredes, la busco en la cartera. Si trago una moneda, entonces compro el burdo, pero para el demanar, les faltan a la presó, por cualquier razón, porque son un opresores, para tocarnos los coñones, para quitarles nuestra atención. ¿Tal de vos estiguis allá? Con un asiento máximo. Sóco un monstruo de las 30 veces, un pássaro de gengán, trapejó a los alegrados, pero son unos ignorantes, pueden a interesantes, para ser los club de fans, que el coronario se es cuando hacen balan, su si le puc es una colla, ten alfabetas ya apis, un copis, con les son se engresquen, las ya y se aguantan la gesta, No piensan ni que la nostre te estresca. Límites que se a la típica triste, pues se chulesca. Si volan gresca, tendrán más llandras. Si más andan chaval, mejor trazas unas buenas y Lo grandeza en las batallas y la promo vayas fes. En pide sus urbantes, el una es no práctico está ple. a el de los hombres. Buenas noches, señorita. ¿Cómo estás? Me parece que te acabas de levantar. ¿Llevas tal? ¿Cómo estás? ¿La cósica? ¿Llevas un tajarino? todo llevas la tajarina? ¿Cómo me gusta? No me hagas fotos, que soy muy feo. Que cuando salgo en el explico yo mismo me provoco un jodido mareo. Yo creo no que yo rapper profesional, salir en televisión. Parece que tengo una skinhead delante, señor. Mejor. No tengo gracia, no tengo neofagia. Que antes te he dicho que no soy maricón, que no me gustan nada, no puedo decir que no me gusta, no es que no me gustes, que no me va el ruido del maricón. Así me aclaras un poco el chuste. No me firme. Soy muy feo, provoco como si fuera el tío timoteo, provoco mucho humaneo, distorsión de la vida, mucha rosa. Algunos dicen que esto es una bomba aquí, disfrazada de bomberosa. La licada islámica está disfrazada en la rosa. A la mierda, la prohibición, los iluminados, y a solo nos preocupa, seros más gastos de palo. Yo, yo, yo, yo, yo, y yo jipi, ¿eh? Deja de esa mierda y mira cómo está el mundo. Nos riegan cada día con Hércules, con aviones. Y tú vas de flipado en el barrio detonando los cojones. Preocúpate más por los políticos que no están jodiendo cada día. La puta policía, la que te vuela el ojo, y no importa, el mundo en Facebook conectado, yo dejo las mejores fotos de Estado, arrestado no puede ser que el mundo te trate como la serie de izquierda ¡A la mierda! No pero no puede ser más! A, mierda! a mí no aprendes a aprender lo que son los cuatro elementos mucho rato, expresión y poco movimiento rap, rapero, slang situación, paso de tu flow corriente, fluir, vibración eso es una la mierda, paso de la competición no me cimes, que soy muy feo y no tengo cara de maricón gracias a tu orofagia me tiro un pedo tu manera de rapear, un que se muy chugo. Cuidado conmigo, de fondo, soy el punto aquí tengo caras de sumo más profundo, en el barrio estoy vendiendo droga en la esquina, pero mis vino? negros contaminan, tienen el control, tengo la pistola, cuidado con mis putas, te pongo la chola, droga por la noche, filo, te no por el culo, eso es una mierda, no tiene nada, es insípido, no cuenta nada, todo esta destrucción, hip mío de la violencia y de la violencia, venidos por favor, cuatro elementos, rap, expresión, bailar, pintar. hacer de Big escrachear, producir, creatividad. La violencia que venía, ahora volverás, pero para atrás. El Hip Hop tiene de eso. A ver si aprendes un poco. Deja de el Facebook y tanto libro de mierda. Y vive la vida consciente un poco de la realidad. Mantén tu conocimiento. Siempre lees. Porque mucha peña habla y me tiene mi puta idea. van a le dar lecciones y cuántos años atrás. Si yo tengo que contar los años que llevo, 30 años llevaré el año 2013, que es Big Buenas noches. ¡Bienvenidos, pobre la... ¡Sí! Eh, oh, oh, oh, oh. al barrio, Bien, Para que Adentro, maestro. hola, hola! ¡Ey, ey, ey, ey, ey, ey! abre! Nadie abre. Abre lo más lento. Ah, Ah. Dice, ah. ah, estamos ya, pasaos de gramos, ¿dónde estamos con los hermanos? Mira, apoyo al pueblo cubano, comunista, donde diga terrorista para el pueblo urbano. Federados, hijo de puta, del gobierno, estamos aquí, hijo de puta, esto es un puto infierno. Mi cuaderno tiene tinta, más bocetos que otra cosa. Dime dónde estás, hijo de puta, aquí nos venden rosa Voy rápido, te sigo el ritmo porque he aprendido de ti, hijo de, de muchos en que hoy están aquí. Mira dónde está, porque he crecido en este barrio. Mira dónde estás, hijo de puta, aprendí de Rosa Rosario, de ATK, de mucha peña, que lo da por todo. Me da igual dónde es, peña con los codos para practicar para no dejarme atrás en el Urdal Más hijo puta este es el puto maestro del rap porque es lo que tiene vos te es cool y nosotros solo comen penes oh yeah. oh.